En un ambiente de unidad, fiesta y alegría, las y los integrantes del Consejo Municipal Interino de Progreso de Obregón, directores de área y población en general, fueron partícipes de un emotivo evento a fin de encender la magia de la Navidad, con un colorido pino navideño, deseando a las y los progresenses Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2021. Se dice con sobrada Felicia. razón que toda gran acción se inicia con un solo paso. Gracias por la dedicación y esfuerzo al personal de DIC, servicios municipales y demás colaboradores, ya que sin ellos esto no sería posible. En representación del ciudadano presidente, profesora Anmaquez Camilla Serrano y del Consejo Municipal Interino, iniciamos hoy el tiempo de Navidad, la mejor época del año. La iniciamos con el encendido del árbol, que significa fe, amor y esperanza, porque cuando la tormenta pase, se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seamos más generosos y mucho más comprometidos y cuidémonos cada uno y así cuidaremos de todos. Vivamos estas fiestas con la familia, pero esta vez sin abrazos y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Enhorabuena ciudadanos progresenses por el inicio de estas fiestas de sembrina 2020. Con la música navideña y luego de realizar el conteo regresivo, el monumental árbol se encendió como un anuncio de fin de obscuridad y llegada de la luz como la única esperanza de un mejor año 2021. ¡Sí! Gracias. <tose>